Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. El radio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son tres horas de pura candela, de puro debate. En la frecuencia 9.10 días en el AM, a través del de FM también, de 87.9 Canel Estéreo y a través de Facebook Live, de YouTube y de nuestra emisora online, rafagol.com. Bueno, eh, hoy con jornada de fútbol de eliminatoria mundialista, esta semana dos partidos, jugó nacional esta semana dos partidos y Medellín también jugó esta semana dos partidos. Así que vamos a estar hablando. Hoy Medellín empató 0 a 0 en condición de lo cual volvió otra vez, está en la cuerda floja. Eh, vamos a estar hablando de lo que dijo el Bolillo Gómez al final del juego. ¿Qué dijo Bolillo Gómez? Que prácticamente renunció y lo que dicen las directivas a última hora, qué piensan las directivas del equipo rojo de la montaña. También de Nacional, iba ganando 1-0 en el Villa Zapata, frente a Petrolera. Ya le empataron, va 1-1. No ha culminado el partido, nosotros admitimos el primer tiempo, pero ya estamos aquí. Bueno, y aquí estamos, desde luego, para hacer nuestro programa, recordándoles las palabras del salmista. David escribe en el Salmo 91.5 y dice, no temerás al terror nocturno. No temerás al terror nocturno. Hay gente que le tiene miedo a la noche, pero aquí no está hablando de que usted le tenga miedo o fobia a la noche. El terror nocturno es lo que estamos viviendo en estos últimos días, porque este salmo es profético. En los últimos días, el terror nocturno, todo lo que pasa la manera como Dios está hablando a través de la naturaleza. Usted ve incendios, usted ve terremotos, usted ve unos aguaceros que nunca antes se habían presentado, usted ve huracanes. Todo eso es porque Dios habla a través de la creación. Entonces, es para que usted, cuando vea todas estas cosas, no se asuste. Ese es el terror nocturno, cuando vea tanta inseguridad, tanta violencia en los países, lo que estamos viviendo. Cuando usted vea tanta persecución, como está pasando en Afganistán, lo que, lo que acaba de acontecer, ese es el terror nocturno. Pero Dios nos alista para que no le tengamos. Yo sé que muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa y la tienen ahí como el mejor libro de páginas amarillas. Pues eso están amarillas del polvo, del sol y de todo lo que les da, pero nunca se atreven a leerla. ¿Qué leerla? Bueno. Vámonos de una vez, porque tengo premios, tengo premios entre los que llamen esta noche en nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015. Las prendas de Boxer Sex Underwear, los más deseados. Volvieron los Boxes, tengo Kicks de Boxer, familiar para todas las personas que nos llamen esta noche, 232-4604 y también... A través del 01-8051-5015. Y también tenemos la caneca de más placa. Para que usted que le gusta, para que estuque de una vez y revoque, revoque y estuque de una vez. Dos en uno. Ahí está. Vamos a estar entregando esa caneca entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. La pregunta para cuando ustedes llamen, la pregunta es ¿quién? es el único jugador que ha marcado o quién fue el único jugador que ha marcado el gol olímpico en un mundial. Les cuento que hemos tenido qué cantidad de mundiales, hemos hecho cantidad de goles, pero solamente se ha marcado un gol olímpico y adivine quién lo hizo, un jugador colombiano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya le vamos a dar las pistas. A ver, ahora sí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 empecemos por la selección Colombia pero esta semana también jugó nacional ya vamos a hablar los temas Nacional y Medellín pero Colombia esta semana jugamos con Bolivia y empatamos allá cuando pudimos haber ganado hoy Uruguay tarrió a Bolivia deberíamos haber ganado allá y hoy empatamos con la selección de Paraguay o sea, a nosotros se nos acaba el tiempo y yo veo al profesor Reinaldo Rueda en la misma posición de bolillo habrá que decirle el bolillo Reinaldo Rueda le dio empatitis empata ya no pudo ganar y bueno, hizo un microciclo acá, llevó a los jugadores y, y, y a la hora de ponerlos, no los pone. Entonces le hizo un MG a todos los jugadores que yo convocó 40 mil jugadores y les mamó gallo a todos. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al Superdebate. Buenas noches, señor director, buenas noches para a todas patriotas. y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, el partido con Bolivia... No tenía por qué empatarse. Se dedicaron a pensar que la altura, que el balón no rueda, que los vientos yo no sé qué. Que en el clima, pensando en el clima y no en el rival que es muy mediocre, muy malo y no se le ganó. Porque ese rival es ganable en Bolivia, en La Paz, en más, al, más alto todavía... En la estratófera, en la luna, se le puede ganar a Bolivia en cualquier parte, porque es un equipo demasiado limitado. Y hoy, pues, otro empate con el equipo de Paraguay, que también se jugó los restos. La verdad es que el segundo tiempo de Colombia hoy me gustó. Me gustó ese segundo tiempo cuando el equipo quiso empujar con todo, tratando de buscar la victoria y no la consiguió, porque Paraguay al final de cuentas también se le estaba jugando lo suyo. Pero de todas maneras, en el inicio de esta tripleta de puntos, vamos mal. El arranque de Colombia en esta tripleta, que va a ser definitiva para estar en el próximo Mundial, es mal. Y el mejor jugador del país, el que más ha hecho historia en Mundiales, aparte el que marcó gol olímpico, que más adelante van a saber quién es. Bien, gracias. No lo convoco porque no me da la gana. No es de mi gusto, todos tienen que estar al 500%, pero lleva exjugadores como Falcao García, que, que no están ni siquiera al 5%. Bueno, son las cosas del técnico, ¿no? Él está ahí, a él lo pusieron ahí, tiene cuatro años de contrato, muerto de la risa, pero la selección en este par de partidos no ha mostrado su mejor cara. Bueno, seguimos por este lado. ¿Cómo vio a Colombia dos partidos y, y el nuevo bolillo Rueda, señor Osorio, bienvenido. Hola, Rafa, lo doy gracias a Dios por todo. Bueno, eh, yo no sé, Reinaldo Rueda me tiene decepcionado en La Paz, tenía que haber ganado el partido y fue muy defensivo. Y hoy, cuando tenía que poner a Juan Fernando Quintero, no lo puso, se nos estaba viniendo la noche frente a Paraguay. Menos mal que apareció un talentoso como Cuadrado. Cuadrado fue el jugador de la cancha, en defensa, en ataque, donde lo pusieran, e hizo el gol de penal y fue el hombre que más atacó, sin ser un volante ofensivo, él juega como extremo, y sin embargo hoy se echó a, al equipo por culpa de Reinaldo Rueda, porque hoy se equivocó en la escogencia de la nómina, Luis Sinisterra no le calza un guayo a Luis Díaz, así de sencillo, Falcao García es un exjugador, yo no sé qué va a ser en Rayo Vallecano, ese equipo de tercera categoría, porque ni allá va a hacer goles, ese ya está de salida, es que... No es, oigan, no es sino uno recordar las barbaridades que dijo Reinaldo Rueda que al 500%, sí, claro Falcao García está al 500%, pero, pero dividiéndolo por 10 y el señor Alex Mejía no está tampoco para jugar en la selección salga usted al corte señor González y dígale a Reinaldo Rueda que aquí ha llevado a los microciclos a la Copa América y ahora también a pasear a Valdomero Perlaza, que es un atleta, ese es el doble Alex Mejía, pero él tiene que, él tiene que poner a, a, a uno de los suyos, ¿ah? a, a, a uno de los, de los eh, hijos de él, que es Alex Mejía, así que muy equivocado Reinaldo Rueda, y hoy a algunos de los jugadores le salvaron las papas porque otros, <coughs> nada. Ah, y, el, y el árbitro nos ayudó, el árbitro nos ayudó cuando yo le digo donde expulse a Barrios, que es clave en el esquema defensivo, mamita querida, estuviéramos hablando de una derrota. El árbitro debió haber expulsado a los dos, a los dos, a los dos, a los dos tenía que haberlo Correcto, expulsado, a los dos. le perdonó la vida a Barrios y se la perdonó a Colombia. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Bienvenido. Don Rafa, con el compañero Celebiente, <risa> es un placer saludarlo rápidamente. Las autoridades, ese escándalo mundial que sucedió hoy en Argentina y ah, Brasil, impresionante. Claro. Pero se conoció la verdad recientemente, Rafa. Las autoridades sanitarias de Brasil le dicen a los de Argentina, ojo, si ustedes traen jugadores de África o jugadores de Inglaterra, eh, no pueden entrar, o oh, pueden entrar, pero tienen que guardar 14 días aislados en un hotel. Los de, los de, los de en Inmigración mienten cuatro jugadores, dos que vienen de Aston Villa y dos que vienen del Tottenham. Y dicen, no, oh, nosotros venimos de Venezuela. Claro, ustedes se, se, llegaron de Inglaterra, a, se unieron a la legión de, de, de, de Argentina y Venezuela y entran a Brasil, tienen que estarse en aislados 14 días. Los tipos no hacen caso, los meten dentro del micro que va para el estadio a escondidas y claro, por eso llegó la autoridad, ya faltaban 6 Minutos. Claro, mintieron en inmigración, Rafa. Increíble, delicado lo que acaba de hacer Argentina, ojo. De, debe haber una sanción para la Federación Argentina, de, para la AFA, para la Asociación de Fútbol Argentina. Bueno, y de la selección colombiana, por supuesto, decepcionante lo de Reinaldo y su elección de jugadores y cambios en Bolivia, y hoy también. Yo, por bueno, ejemplo eh, Tavo dice que debió jugar Juan Ferquintero, para mí debió jugar Sinisterra, sí, como jugó en efecto por la izquierda, pero en lugar de dos centros delanteros, Borreo y Sobraba, era haber colocado a Luis Díaz por el otro costado, punteros abiertos, veloces, abrir esa defensa de la selección paraguaya, y luego mete a Falcao cuando realmente estamos de acuerdo, falcado no está sino en un 5 o un 10% para, para, para, para rematar partidos. Así pues que entonces Rafa, decepcionante, tres empates, una sola victoria y aunque mantiene invicto, Reinaldo está al, al estilo bolillo, mi estimado Rafa. Saludo a Juan Diego Arroyave, buenas noches. Cuéntenme, Juan Diego, ¿cómo va en este momento nacional con Petrolera? Terminó el partido, ¿cuánto falta? Iba 1-1. Y, y en su concepto de lo que fue la presentación de Colombia. Muy buenas noches, Rafa, saludo especial para usted, para todos los televidentes. Un abrazo especial acaba de anotar Atlético Nacional, Olivera, golpe de cabeza, coro de tiro de esquina. Olivera. Ver, por fin, Caldero. de tiro de esquina. Caldero, y, igual el tono de la Y voz. le cuento que, que entró Orlando Pabón muy bien, muy bien, acaba de estrellar un balón en el, pa, en el vertical de la mano izquierda del golero, en un nivel muy importante, cabezazo de Olivera y se va arriba Nacional de goles por uno en el compromiso frente a Alianza Petrolera. Bueno, Tocando el tema de Selección Colombia, se, espera, se esperaba que contra Brasil, contra Bolivia, contra Paraguay, se sacaran mejores dividendos. Se buscara sumar porque la selección no está bien en el tema de, clasi, de la posibilidad de clasificar al Mundial y, o, de, o de ir al Mundial de Qatar. Entonces, estos compromisos se tienen que afrontar es con la intención de ganarlos, no de empatarlos. Y parece que esa fue la consigna del técnico Reinaldo Rueda, porque con la nómina que llamó, con los jugadores que utilizó en, en, en los dos compromisos. Dejó entrever eso, dejó entrever que solamente quería era empatar porque eran partidos de visitante y siendo que aquí primaban tres puntos de oro, tanto en La Paz como en Asunción, en el estadio de La Hoya donde jugó hoy frente a Paraguay. Queda la selección ahí, ahí todavía, esperar recomponer frente a Chile a ver si de pronto en el tema de sumatoria de puntos logra Ubicarse en un puesto de privilegio y lograr su clasificación. Está complejo, pero ahí está el técnico. Esperemos qué más hace en adelante. Gracias. A ver, voy con Don Elkin Labo. Buenas noches, bienvenido al debate. Lo que vio usted de Colombia en estos dos partidos. Hola, don Rafa Gol. El saludo cordial para usted, compañeros, internautas. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. También transmitimos a través de la Internet a esta hora en todas nuestras redes sociales. Hombre, uno diría que en términos contables hay dos expresiones que se pueden dar y hacer la relación con el morfociclo. Una cosa es eh, el ingreso, la inversión y otra cosa es el gasto. Colombia en el morfociclo no tuvo inversión, gastó tiempo y dinero, porque seguramente valió pláticas llevar a los jugadores a tener dice, un morfociclo. Porque qué resultados evidenciaron esas acciones, esos eh, ciclos de entrenamiento del famoso morfociclo para los partidos de Colombia y sobre todo ante Bolivia. Es que mire, como actualmente hace 20, 30 años el que ganaba se le dan dos puntos, ya se le dan tres. Era hasta mejor haber ganado uno y perdido otro. Porque Colombia con dos empates acumula solamente dos puntos. Y ojo que Colombia no tiene ahorros. Es que nosotros estamos en un desequilibrio en materia de resultados porque recordemos que perdimos por goleada ante Ecuador. Ojalá estos puntos que son muy necesarios para Colombia no nos vayan a hacer falta. Porque, señores, es que Colombia va a enfrentar próximamente a rivales como Chile, Argentina, Brasil y compañía. Punto número dos. Estoy totalmente de acuerdo. Falcao García, goleador histórico de Colombia, el número uno nadie se lo va a quitar pero no está para selección colombiana de fútbol. Ojo que lo dijimos antes de, antes de, el tema de Alexander Mejía y ha evidenciado el jugador que no está para selección colombiana de fútbol. Davison Sánchez, don Rafa Gol, por acumulación de amarilla no estará el próximo compromiso. Pero señor Rueda, discúlpeme, yo soy ruedista, a mí me parece un excelente técnico de fútbol. Pero después de lo visto con Copa América, donde la debilidad de Colombia han sido los defensores centrales, el técnico se la sigue jugando con Davison Sánchez. Lo de Murillo, muy bien, búsquele un acompañante. Estefan Medina, ¿qué tal? Estefan Medina, ¿qué tal? No me gustó Colombia. Estamos bajo en tema de puntos porque a esta hora debemos tener más por lo que tenemos. No me gustó Colombia, don Rafa Gol. No, eso apunté, empate no rinde. A ver, ¿cómo quedó la tabla entonces de posiciones en el día de hoy de la Copa? Primero resultados, ¿no? Sí. Ah, bueno. Pues, Brasil, Argentina, Argentina, está suspendido. Ecuador cero, Chile cero, Uruguay 4, Bolivia 2. Paraguay 1, Colombia 1 y Perú 1 frente a Venezuela, que no marcó, 0. Brasil tiene 21 puntos sin jugar, Argentina tiene 15 puntos sin jugar, Ecuador llega a 13 puntos con el empate, Uruguay tiene 12, Colombia tiene 10 puntos, Paraguay tiene 8. Señor Lavos, si Paraguay no se hubiera ganado, entonces Paraguay hubiera llegado a a 10 puntos, entonces por eso no es tampoco eh, tan analizable eso de que era mejor ganar un partido y perder otro porque si perdemos, le ganamos a, a, a Bolivia y perdemos con Paraguay estuviéramos bien envainados Próxima fecha, Uruguay recibe a Ecuador Paraguay recibe a Venezuela, Colombia recibe a Chile, Argentina a Bolivia y Brasil recibe a Perú Bueno, Colombia a Chile será el próximo partido el jueves, pues, el día jueves seis, seis de la tarde. Bueno Dejemos ahí el tema de Colombia. Vamos con Medellín, porque Medellín jugó hoy y empató su partido. Empató su partido y ya se le viene la noche encima. Eh, ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo Bolillo Gómez al final del partido? ¿Qué fue lo que dijo? Hernán Darío el Bolillo Gómez en la rueda de prensa. Buenas noches, buenos la idea. Este grupo es un grupo buenísimo, un grupo de jugadores excelentes, profesionales, trabajadores, unidos. Hemos hecho una linda familia. Es un grupo que, que merece más de lo que le ha tocado. Ha hecho trabajos importantes, se le han escapado partidos, por ahí ha tenido dificultades o crisis en algunos partidos. Pero en todos los partidos muestra alguna idea. Yo con estos muchachos no tengo ni un agradecimiento. Pues yo tomé una solución. Yo me voy a ir hoy. Me voy a ir hoy del equipo. Tiene que llegar una cara nueva. Ayudarle. Ya hablé con Don Raúl y con Daniel. Eh, Le manifesté. Que si el fútbol es de resultados, yo no estoy dando resultados. Entonces hay que esperar. Que los muchachos sigan, porque son berracos, porque son buenos jugadores, profesionales. Hoy tuvimos reuniones bonitas, hemos tenido reuniones bonitas, son los trabajadores. Pero eh, me voy a hacer un lado, para que el equipo pues por ahí tenga una frescura en un cambio y salga adelante. Bueno, ahora sí vamos al, al análisis del Medellín, porque el resultado ya es lo de menos. En este momento es lo que acaba de decir Bolívar Gómez, que se va. Y que es una bonita familia, que los jugadores son muy buenas personas, muy buena gente, no sé, buenos esposos, mucho. lo queremos... Lo cierto es que en el campo de juego, eh, Bolillo Gómez, a usted no se le dan los resultados y su equipo no juega nada, porque no juega nada, hermano. Entonces, ¿usted qué piensa de las palabras de Bolillo ¿Se debe de quedar Mire, o se debe de ir o qué? Cuando yo hablo aquí de la guebelandia, no estoy cañando. La guebelandia es la, la mentira que se vuelve verdad de tanto repetir, y esto es histórico, lo que hacía Goebbels mostrando a los alemanes que Hitler era su líder. La Gebelandia, otra actitud de Gebelandia. A mí no me extraña que mañana, ay, los jugadores se me arrodillaron. Vino el señor Giraldo y se me arrodilló y decidí quedarme. Acabo de renunciar ante la opinión pública oficialmente. Eso es de una persona seria. Y yo como ya, ya no sé si Bolillo es serio o no es serio. Ya yo no sé, ya yo no sé. Un tipo que hable mal de la mamá no es tan serio. Y habló mal de Atlético Nacional, que a su madre, nutricia del fútbol. Ya no es tan serio. No me extraña, pues ahí dijo, estaba muy tieso y muy bajo. Yo doy un paso al costado, tome una decisión, me voy a hacer a un lado. Ahí lo dijo. Pero a mí no me extraña que mañana parezca que no... Vinieron los muchachos, los mismos muchachos que el semestre pasado... Oh, claro. ...le dijeron que se iban a hacer reventar por él para clasificar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, a mí no me extraña que cambie de opinión en las próximas horas... ...por ese pesar de sus muchachos, rogándole que se quede. Hombre, si él tomó la decisión, pues que la mantenga, ¿no? Pero ya, ya, ya, ya, ya empecé a escuchar por ahí revoloteos, cantos de sirena, que no, que es que los muchachos están... Los muchachos que se pongan a analizar lo mal que están jugando. La poca importancia que le dan a la camiseta que se ponen, porque la están pisoteando. Que se pongan a analizar primero eso. Y después voy a decir al técnico que lo apoyan y lo respaldan. Los apoyos no son de boca, son en la cancha haciéndose partir. Pues aparentemente la ha renunciado. Pero yo no creo que esta renuncia, como en el disco, promesas de Cumbiambera, se la lleva el viento. Don Gustavo Osorio, ¿usted sí cree en la palabra del bolillo o usted también es de los del canto de sirena que dice Luciano? No, claro que creo en la palabra de bolillo. Apoya. Y hombre, hay varias cosas. La primera, la primera. Yo siempre dije que a un hombre de la estirpe de Bolillo Gómez, por respeto a todo lo que ha ganado, había que aguantarlo al máximo y que él tomara la iniciativa de renunciar cuando él analizara que las cosas ya no se daban y que no tenía posibilidad de clasificar, porque él, entre otras cosas, le dijo a los hinchas cuando fueron allá a la sede que él se iba el día que no clasificara entre los ocho. Pero después de la renuncia en la rueda de prensa cuando termina el partido contra el Independiente Santa Fe, nos enteramos que los jugadores le han pedido a Bolillo Gómez que no se vaya, que ah, no se vaya. Y parece parece ser que hay una reunión entre mañana y el martes con los directivos. Él dijo, él dijo tajantemente, hablé con don Raúl y con el presidente Daniel Osa y les presenté la renuncia para que ellos ya estén en libertad de contratar a un técnico. Pero también digo yo, si van a dejar como encargado ahí a cualquiera, sí prefiero rogarle a Bolillo Gómez. Lo digo yo. Bueno. Don Augusto Velosa, su opinión. En efecto me acaban de confirmar que el próximo martes reunión, oiga, una reunión oiga. con el cuerpo técnico y don Raúl. No. Los jugadores no quieren que se vaya eh, Bolillo, definitivamente. Pero, María. pero hermano, mire, llevamos, llevamos, eh, lleva Bolillo desde el C, él firmó el 11 de, de diciembre del año pasado, comenzó trabajos en el 3 de enero. Lleva más de 100 entrenamientos, lleva más de 30 partidos entre liga y copa Best Play. Y realmente, pues, eh, ese tema de los automatismos no se ve, ¿no? y es un equipo que realmente ese doble ritmo, esa esa velocidad eh, y sobre todo en ataque no se está, no se está dando, no, no se están ganando los duelos personales en el medio campo entonces me parece que hay una falla de entrenamiento, me parece que el tema es, no es nómina, es falla de entrenamiento Mira hoy Alianza Petrolera el primer tiempo le dominó el partido a un nacional que es el rey del, domi, del dominio territorial, ¿no? con jugadores que valen siete veces menos que, los, que la nómina del Medellín, sin embargo mire ese buen partido que estaba haciendo en la Alianza Petrolera, todo pasa por, por la parte del entrenamiento, la forma de entrenamiento que me parece le falta más intensidad a los jugadores del Medellín y eso se ha reflejado hasta el momento. Pero te preguntaron Rafa. qué opinaba de la renuncia del hombre. No, no, esa no fue la opinión. pero dijo algo muy grave, dijo algo muy grave, que Medellín está mal entrenado, decirle mal entrenado a un que ha estado en cinco mundiales, es un irrespeto, lo digo yo. Bueno, sí. Listo. Pero qué hacemos si Bolívar juega mal, no se sí. le ve el trabajo en la cancha. Es que pero es que a Bolívar no se le ve, a se le vio unos partidos que de defensa, muy bueno, Cinco partidos, un gol, y después vea qué tarria le pegaron. Y, y ofensivamente, es que no se le ve el trabajo para nada. Entonces, el haber Estado, sí. no en cinco, en diez mundiales. Sí, yo se la devuelvo. Pero el trabajo de Bolillo, yo, yo se, como yo... técnico del Medellín, en este momento deja mucho que pensar. Yo se la devuelvo doy, a yo, yo le doy la palabra a Juan Diego Arroyave. a ver. No a Mire, Rafa, yo creo que la salida de, de, de, de, del técnico obedece también a esa seguidilla de... Ya, ya se aguantó mucho, porque se esperaba que era un Medellín que, que, que le diera como otra, ya, ya, ya se viera el trabajo del, del, del técnico entre de lo que quería plasmar para este equipo. Pero, a ver, yo creo que con esta situación de la renuncia de él, que él lo renuncia en la rueda de prensa, o que eso ha pasado muchas veces, técnicos que renuncian en la rueda de prensa y el otro día ratificados, no, se queda, se queda. Hay que esperar qué le ofrece o qué dice en la, en la famosa reunión que va a haber con los directivos sobre la continuidad o no del técnico Borillo Gómez. Pero no marcharon jugadores que no, que no estuvieron a nivel, niveles individuales muy bajos y él nunca buscó como aplicar eso es la jugada de él. Eso es lo que, eso es lo que queda Para ahí que como lo ahí, apoyen. Como, como, como eso sino de interrogación. Problema. Bueno, de todas maneras, el único que se, se queda es Luciano. Luciano. A ¿sí? ver, vamos, mire, señor do, don Elkin Lavó. Buenas noches, bienvenido Don Elkin Lavó. Pues ya me había saludado, pero lo bueno se repite dos veces. Mire, don Rafa Gol, es que sobre Hernán Darío Gómez hay que decir que ¿Quién va a ir a respetar una persona con tanto conocimiento, tantas charreteras, tantos mundiales y tanto que le ha dado el fútbol colombiano? Pero es que la actualidad es que le quedó grande Independiente Medellín, hay que decirlo. Él lo advirtió en la rueda de prensa, los resultados lo evidencian. no ha podido con el tema de los resultados. Y ojo, yo sigo insistiendo, esta nómina de Independiente Medellín es mucho mejor que la del semestre pasado. Aquí estoy apuntando, por lo menos, aquí estoy apuntando. Por lo menos ¿cómo le, le trajeron el señor, jugadores... El señor Velosa dijo sin ah, cáncerle la cara de vergüenza de hablar, pues, que, el señor, que Medellín no, estaba mal entrenado. Es y ahora veracuase. dice que le quedó grande. ¿Cómo le va a quedar grande a un técnico mundialista, ah, hombre? Pero ¿qué, ¿qué hacemos, respecto, pues? Que ah, este ¿Qué hace... pues? lo que les puse? Yo les voy a perder a Es que miremos puntos Deportivo Independiente Medellín. No tanto a nombre de Chávez Medellín. Protesto yo a nombre de Bolillo Gómez. ¿Qué hacemos, pues, hermano? No, no, no. Si se no lo pensar es... de forma, hombre. No no, no, no, no. Usted, ¿Usted puede ser rastrero, hombre. Venga, venga. Hacemos, pues? Estamos diciendo no, mentiras. ¿Qué no ha dirigido ni siquiera a Hernán Dario Gómez? Por resultado, no se le da rapa. ¿Qué hacemos, pues, hermano? Usted quiere mucho. No, no, no. Usted quiere mucho. No, no. Usted quiere mucho. Yo pienso que Bolillo en este momento. En este momento, Bolillo. En este momento, Bolillo no tiene defensa. No, fíjense para hablar. Yo pienso, fíjense para el bien general y en el bien particular es que vos hablas con el corazón el tema de Bolillo no, señor, y aquí no, señor, hay que hablar del bien no, señor, general no, señor. y en el bien general le puedo endilgar los errores a Bolillo, a bolillo Gómez está. le puedo endilgar los no, errores está. que ha cometido hacemos, pues? pero no soy tan atrevido no, a decirle no, no, que le quedó no, grande no, el equipo no, no, un no, técnico no, no. como Bolillo Gómez no le puede quedar hermano, grande nada hacemos, pues? es que los resultados están mintiendo estoy mintiendo con los resultados no, háblame estoy de errores y háblame también Velosa errores puntuales y hablame lo han dicho no juega. Juegan los jugadores. Hombre, gol, Buletiz Usted lo ha dicho, lo ha retrasado y Medellín ha perdido. Y sigamos hablando de errores. Si los jugadores no caminan, ¿qué te dijo? Son errores que ha cometido él. Y yo fui el primero en endilgarle el error de retrasar a No Y le dije, mientras retrase a Buletich no volverá a hacer goles, no le ha pero no lo bien. puede ir respetar de ninguna forma que le quedó grande el equipo, hermano. Bueno, vea, y tampoco decir que está mal entrenado. Está... Vea, vea. Lo voy a seguir grabando. No vez, vea, vea. Se está no. voy a ir a la pausa, va a la pausa comercial y, y ya regreso. Va grabando todo lo que quiera. Pero decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. No, no, no, no. Y bolillo, es que una... a Bolillo. no ha podido... Una este Bolillo con No ha podido este Bolillo con este equipo. No ha podido. ¿Qué ¿Qué ha, ha podido? jugado y si con tierra, hombre, y ofendiendo la no, si no pueden en este pues? pasado y no pueden estar. La pausa y ya regreso. Permiso. Ya vuelve el superdebate Debate por Teleantioquia. Desde el 6 de septiembre regresa la medida de pico y placa para vehículos con novedades. La medida regirá de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la noche. Aplicará una vez cada 15 días según el último número de la placa del vehículo. Consulta tu dígito y las exenciones en www.medellin.gov.co Medellín Futuro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 Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Y en Daveyba el cambio se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos. Recursos propios de los Daveybanos. El día de hoy al Coliseo de Estrezas. Daveybanas es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal.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 Proseguimos en el debate, cerramos el periodo de Medellín, conclusiones del Deportivo Independiente Medellín, porque termina el partido, ganó Nacional tres goles por uno, a Petrolera, el gol lo acaba de marcar Memín. ¿Sabe quién es Memín? Dorlan Paón. ¿Sabe quién es el padrino de esa chapa? Ya lo, ya lo va a presentar. Yo le voy a enfrentar al padrino. Además, este. además lo hice contratar, en fin, eso es una historia muy larga. Lo hizo contratar. Hombre, ay, sí. Sí, yo lo hice contratar. Ay, ¿Y hubo porcentaje da, o no? Pero yo lo hice contratar. Ay, ay, qué ay, pena ay. me da, pero yo lo hice contratar. Qué pena me da. Pues. Cuando lo echen, echen dice que él también lo hizo echar. Me... No, no. Y cuando lo echen, que lo echen. Pero el culpable que ese muchacho se coloque la camiseta de Nacional, ese ay, ay. es tu humilde servidor. Ay. Ese es tu humilde ay. servidor. Ah. Yo lo hice contratar ah. Cuando en Nacional me paraban bolas no. pero Ya, ya no me paran bolas en lo absoluto Silvio Mejía fue Hombre, para rematar el tema del bolillo Gómez Nadie le diga que fue un gran técnico En este momento no lo es En este momento no, no lo es No diga eso que lo está respetando. Y va a quedar Y si no se va Si no da el paso al costado Que no lo va a dar porque todo apunta que va a aparecer con que los muchachos me pidieron que me quedara, y en un gesto de humildad me quedé, va a quedar como un zapato. Si no está seguro de irse, si no quiere irse, porque él no quiere irse, él no quiere irse, ¿para qué sale a decir que va a renunciar? Para distraer a todo el mundo, vea el debate en lo que quedó el Medellín hoy, el tema de bolillo. Nadie se ocupa de lo perverso que hubo ese equipo ante otro perverso, ante otro peor que Santa Fe. Nadie se ocupa de eso. El tema es: ¡ay, se va Bolillo! Ah, ¡Se queda Bolillo! ¿Qué tal es? ¿Qué señor, tal es? Señor, periodísticamente pasa a un segundo plano no, el partido no ante la pasar renuncia a un de Bolillo. Plano. No y, puede y, pasar y, a, pasar y el señor González, plano. que era bolillista, a morir, a morir era. porque le ofendió su equipo. Claro, era. Entonces ya. Saco Era. a Bolillo, no eso no puede ser así. No, yo, es eso así. no puede ser así. Uno, es uno cambiar así. el concepto, de una persona. Yo no como he técnico, cambiado, oiga como técnico y como persona simplemente porque haya tenido una salida en falso, eso no puede ser. Yo, yo no he cambiado la opinión de él sobre que es un gran técnico. No he cambiado la opinión, pero el momento de él no es el mejor. ¿Qué hacemos pues? Y es una ley del fútbol, el que no rinde se va. El que no rinde se será. acaba de decir hace dos minutos no que se fue, fue un gran técnico. No se hace fue, dos minutos lo dijo. No eso, se eso también fue. Está apuntado ahí en el ya, sumario. Ya la cambiaste. No se fue. No, no, se han ido, no se fue el señor Juan Carlos Osorio, que para mí es el mejor técnico de Sudamérica. No se fue de Nacional. Sin fracasar. No lo echaron sin fracasar. Este que va de Porque ya tuvo su fracaso. Ya fracasó. Ya lo eliminó el Cali. Ese es su, fra su primer fracaso. Y ahora sale con qué ahí yo me voy, para que bueno. no hablen de los problemas del Medellín. A ver, bueno, conclusión, Gustavo. No, ya, les recuerdo una cosita por si se les olvidó. A los que dicen que está desactualizado, que le quedó grande el equipo, que no entrena bien, ganó la Copa. Medellín y Tolima son los únicos equipos que tienen Copa Internacional. Y Bolillo Gómez, que yo sepa, ganó esa Copa para que no se les olvide y no ofendan como ofenden. Los pero... resultados, Rafa, la estadística actual, no, no, no defienden al Bolillo, pero sobre todo, por encima de todo, su fútbol actual. Su fútbol actual. No, no, es es, es, es imparitablemente imposible defender a Bolillo hoy en ese sentido. Ahora, el señor Osorio ha sido el principal crítico, el tema de el, el tema ah, Cambito, si el, tema te acuerdo, reina, fútbol, el, el tema Reina, el tema cuando el COVID, cuando el tema COVID, mío, yo mío trato fútbol. de defender el tema de, del Medellín 15 jugadores afectados de COVID, o lo sea, dijo, no, no, no, no, le eche la culpa al COVID, el equipo no está jugando nada. Y hoy, hoy, hoy lo está defendiendo, no, yo, no lo, yo no lo entiendo. El Tema pues, amigo de no, fútbol, no. yo analizo a Bolillo Gómez en la cancha. Pero no me meto con la persona que no, no que no, no, está no, jugando no, no, que no, no. se le Es que el problema de Bolillo en este momento es en la cancha. Sí, y no, la cancha no le hace un gol a Darco, Voy con Juan Diego, personal. conclusiones. Mire, Rafa, yo creo que para el técnico es muy difícil salir a la cancha Elaborar, el, el, el, hacer el juego y meter los goles. Cuando hay niveles tan bajos en jugadores in, en individuales en el Medellín, para él también es muy difícil. Digo que él intentó mucho. Muy bien, bueno es el concepto. Él intentó bueno, mucho. Ese concepto él imparcial. intentó mucho y, lo, lo, lo, y, lo y lo felicito, desde la, desde añade la, añade la óptica. Llave. Él trata de plantear los partidos siempre el con el, cuidando el cero. Pero si la gente, en, en la parte de, de la oración en el medio campo y hacia adelante, no eran efectivos, eso no era culpa de él. ¿Quién escogió? Aquí, señoras no, no, y señores, no, no, la no, no, calificación te, me, te, o descalificación te, te, es meramente profesional. Todo el respeto para un excelente ser humano como es no, Hernandario no, no, Gómez. Pero desde la parte profesional... Bueno, ¿va a dejar hablar o qué, pues, hermano? ¿Va a dejar hablar o qué, pues? Porque muy berraco aquí. Mire, dentro del tema profesional, hay que advertir y sigo insistiendo y muy bien lo que dice Juan Diego Arroyave, no solamente es el técnico de Independiente Medellín, porque recordemos el partido pasado ante el conjunto deportivo Cali, cuando anota gol Cali el equipo venía jugando bien, con una buena estructura y el técnico comenzó a hacer unos cambios y se tiró el equipo, pero hay jugadores que este semestre se trajeron, se les da la oportunidad a otros la continuidad y han hecho muy poco en Independiente Medellín. Y hagamos la lista, comencemos por el de Malambo, lateral izquierdo. Bueno, cierro el tema de Medellín. Voy con Nacional, acaba de terminar el partido. Nacional, con estos tres puntos, ya suma a 22. 22. 22, imagínese. Líder sin perder, sin empatar, con todos los juguetes. El señor Luciano. Bueno, pues, esto hay que ratificarlo. Esto es un muy buen presagio. Esto es muy buena dicha. Pero esto hay que ratificarlo cuando llegue la hora de la verdad, cuando llegue la final, que es donde hay que ratificar todo lo que se está haciendo. Y, ve, y vea cómo es la vida. Llevaron a, a Dorlan Pavón que es suplente, y Dorlan Pavón es el que sella todo allá ante el equipo Alianza Petrolera. Ese tipo no puede ser suplente absolutamente de nadie. Y por muy líder que sea el Profesor Restrepo, no puede tener a Pavón en la banca, comiéndole banca absolutamente a nadie. Entró y organizó las papas y acabó con el problema de petrolera. va muy bien, va muy bien, pero yo insisto en mi punto de vista, hasta ahora vamos bien. Ya veremos cuando lleguen las realidades, que es ahorita, ahorita, ahorita, ahorita, ahorita, en el mes de octubre. Que empezamos a jugar ya finales. Bueno, concepto, ta, señor tan fácil, tan fácil que se arreglan y se ganan los partidos desde los micrófonos. Siete y diez de la noche, el señor se regó en la radio. ¿Cómo es posible que ese Alejandro Restrepo deje en el banco a Dorlán Pavón? No puede ser, ¿Y qué acabo puede de ir decir? primero puede ir primero y yo no estoy de acuerdo. Y no, tiene que poner a Dorlan Pavón Cuando Dorla, un jugador que viene ¿Y de, acabe una, de, de una decir? para, viene de una para, ¿Y de una lesión, de normalmente los técnicos los llevan de a poco, pero como es más tan fácil arreglarlo para que que los partidos en los por eso se burlan, por eso se burlan los técnicos de, de y de que acabe de decir que Dorlan Pavón no puede ser banquero no, de nadie. No sé si Le doy la razón si al Si está en condición. Físico. Si está en condición de ir es porque puede jugar. No estaba así para jugar es simple, 90 si está, minutos. Así es impresionante. No estaba para jugar 90 minutos. Si y el próximo partido que es aquí en Medellín. ¿Con, qué? ¿Con Con el Aquidad. Con taquillazo incluido. No me vengan a decir que Dorlan Pavón hay que llevarlo de despacio. ¿Despacio de qué, hombre? Si eres un profesional que entrena y triunfo en todas partes. Es que es el problema de los técnicos y por eso cometen errores y por eso da, da, da, dañan sus equipos. El próximo domingo, la base del cartel... Tiene que ser la reaparición de Dorlan Pavón en el Estadio Atamazo, Primero, Grado. primero, si no, primero, votamos señor primero, señor González, tiene que jugar con Santa Fe este miércoles. Primero. Bueno, pero yo a veces dando el partido de local la, el la otra semana dando el partido de local es o no sé si va que... con Santa Fe Es que juega de local con bueno, Santa Bueno, con quien juegue de local la base de la cartelera, ah, tiene que ser Dor Pavón. con quien juegue. No, con quien juegue así es Se no no así la programación eso. de Nacional. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Espera un momentito. Ahora por hablar por la programación del ¿Se seguro, menos que de Nacional. Por favor. Me aguantan al señor Luciano González Zapata, la que no pierde no, la pata. No, no, no, señor. No, es que, Rafa, no, es que en que, vez de ocuparse. Y eso que hoy no vino a hablar del fútbol femenino porque lo eliminaron. Hoy en no ve, vino a hablar del en fútbol. En vez femenino, de ocuparse, se fútbol femenino. En no vez vino de ocuparse hoy. el problema que tienen. Bueno, voy terminando. no bueno, va a renunciar? Bueno, Está ocupado eh, hoy, no hoy Hoy, independientemente del gran resultado y ese golazo de tiro libre de Orlan. Que mis compañeros están hablando y, y lo vieron en, en, en, el, en, su, ah, en su celular. Hombre, se, hoy hay una lección muy buena para Atlético Nacional. Porque es el dominador eh, territorialmente en casi todos los partidos, el 61.8% en Nacional. Y se encuentra en un equipo chico bien planteado tácticamente. Pero no le ganó, pues. Bien entrenado, sí, sí señor. Estoy diciendo independiente. No le ganó. Estoy hablando independiente. Pues. Oiga, pero escuche, sordito, estoy hablando ganó, independiente. Goleón, ya, Oiga, no sordo. No estoy, independi no estoy hablando independientemente del resultado. Estoy hablando. Esa? Estoy hablando independientemente tal del, tal del tal resultado. Tal no escuche, mucho. papá. Escuche, papá. Y se encontró con un equipo chico que le sí. manejó y le dominó territorialmente, le pero independientemente crees? del resultado, es una buena elección para el conjunto sí, atlético nacional. Pero escuche hermano, es muy berraco así, hermano. ¡Eh, María hermano! Estoy diciendo que independientemente del resultado y con eso empecé. Y se encontró con un equipo chico que le dominó territorialmente. Es el primer y equipo que dominó. le domina territorialmente el Atlético Nacional, independientemente del resultado. Un equipo chico, al fin de cuentas, que lleva cuatro partidos perdidos, como es la Alianza Petrolera. Y bueno. Pena, que tiene que a pero es es de ya es vas a es es lo vas a sordo es ya eh, va a minimizar eh, la hombre. victoria a decir que a la eh, dominaron María, oh, 99% ah, tuvo eh, la pelota María. alianza tres, eh. tres llegadas tres goles eh. que van a alegar eh. eh, que no, tienen bueno. que alegar eh, eh. nada nada eh, echar carreta eh, ocúpense no, del bueno. problema de sí, ustedes ocúpate del fútbol femenino bueno, tarjeta amarilla para oh, Luciano. Pensé, ya, ¿verdad? amarilla, pierdes. Roa, oh, fuera! ¡Siga, siga! Sí, como bueno, cosa rara, Siga, ya, Decía, ya. Que, decía, Tiene la que, Juan Diego. decía que, como que dominó territorial de la Alianza Petrolera cuando todo el segundo tiempo fue un monólogo Atlético Nacional sobre la Alianza Petrolera. Mm -hmm. e ingresa Orlando y la gran figura del partido. Es la gran figura. En un momentico hizo todo lo que tenía que hacer en la cancha. Entonces, esto demuestra el trabajo que está haciendo el técnico Alejandro Restrepo con un atlético nacional que después de tantos inconvenientes que tuvo, mírelo ahora, ahí sigue calladito, sigue haciendo su trabajo, líder del torneo, jugando eh, con algunos niveles por ahí que tienen que mejorar, pero algunos jugadores también han levantado, qué bien Jonathan Marulanda, qué bien Dano Banguero, jugadores cuestionados, y entra Loco Alves y hace el pase gol para la anotación de Olivera, la cual es el 2-1 en ese partido que estaba bastante apretado, pero... De todas maneras, con el árbitro de Ima Santiago, que quiso pasarse por ahí de, de, de, de lucido en el compromiso, sin embargo, contra todo eso pudo este Atlético Nacional. Estás brillante, Juan Diego. Ahora te estaré dando un regalito muy interesante. Es que aquí hay que tocar, señoras y señores, la cabeza de Atlético Nacional, que ha sido vilipendiado, le han dicho técnico de estómago, le han dicho Rui Rúa, y es el técnico que a esta hora tiene un equipo así, vea. Así, jugadores como Perea. Marulanda, Banguero, Alves y siga contando la lista que no estaban dando pie con bola en Atlético Nacional y la dieron este semestre. Y Augusto, usted tiene razón, 55-45 posesión el primer tiempo, pero para eso están los equipos grandes. Si el rival tiene el balón, llegó Nacional y Guzmán, que entró muy bien en el equipo este semestre, marcó el primer eh, gol del compromiso. Pido, bien por Atlético Nacional, señoras y señores. Y ojo, que el técnico tiene un problema positivo, si vale la expresión, porque de esa mitad de cancha hacia arriba, don Rafa, gol nacional está solo en el parque. Dorlan Pavón, Alex Castro, el rifle, Harlan Barrera, Guzmán, siga contando la lista. Candelo, que aquí no lo quiere ni estuvo en selección colombiana de fútbol. Tiene banca nacional y tiene nómina titular. Señora eh, Restrepo, bien, bien técnico de Atlético Nacional. Yo bueno, pido 10 segundos. Si me lo da, pues, antes de que me saque la tarjeta. Uy, ¿no? qué respeto, Como hermano. el señor Velosa pide que me ocupe del fútbol femenino, quiero felicitar a las muchachas de Nacional. Por ahí cayeron eliminadas. cayeron con, la, con, con, con los zapatos bien puestos, lucharon hasta el final Al profesor Bedoya, tiene que seguir el profesor Bedoya al frente de este club, al frente de este equipo Tiene que seguir, así las hayan eliminado ¿Contra quién jugaron? Pero ellas llegaron, ¿Cuándo jugaron? Ellas llegaron a la final, otras se fueron a cerrar ¿Quién hizo el gol? Inmemoriales se fueron de, de, de, de, de, del fútbol femenino. Hace ratos. Estas jugaron hasta noche peleando una final. Bueno, eh, tenemos la, los resultados de la jornada, tenemos la tabla de posiciones, la presentamos a nombre de la moto, préndame la moto, que es una Boxer. Llegó la hora de que te montes en tu moto Boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, aquí están los resultados de la jornada Osorio. América 0, Quindío 1, Equidad 1, Jaguares 0, Caldas 1, Bucaramanga 1, Pasto 2, Calicero, Junior y Huila quedó aplazado. Medellín jugó y Medellín, ¿ves? Sí jugó. Y quedó 0-0 cero, cero con Santa Bebé, sí jugó. Y Tancharro. el técnico renunció. Tancharro. Dice él que renunció. Tancharro. Petrolera 1, Nacional 3B, ¿ve? ¿ve? Y, y nos dominaron 99% del dominio. Águilas, Pereira mañana, Tolima, Envigado mañana y Millonarios y otro equipito hay que llamar Patriotas mañana. Las Positivas. posiciones están de la siguiente manera. Primero, primero, Atlético Nacional, 22 puntos. En la segunda posición, Envigado, el sorprendente Envigado de Alberto Suárez, 16 puntos. En la tercera posición, Bucaramanga con 14. Luego está en la cuarta posición, Millonarios con 13 puntos, igual que Alianza Petrolera con el Deporte Esquindío. En la séptima posición, Deportes Tolima con 12 puntos. En la octava, América con 11, igual que Jaguares. con los 11 puntos. En la décima, Junior con 10. Bueno, posición 11, Pereira, 10 puntos. 12, Equidad, 9. 13, Cali, 9. 14, Medellín, 9. Eh, 8. 8, perdón. 15, Águila 7. 16, Huila, 6. 17, Santa Fe con 6. Posición 18, Patriota, 6 puntos. 19, Calda, 5. Última posición para Pasto, 5 puntos. Atención, señoras y señores, a la próxima fecha, Jaguares se enfrentará a Independiente Medellín, Patriotas envigado Vigado, Once Caldas rivalizará con Águilas, Deportivo Cali, Clásico ante el América, Uy Santa Fe enfrenta al equipo Alianza Petrolera. El partido de Medellín es el próximo viernes contra Jaguares, más eh, partidos, Bucaramanga, Millonarios, Pereira Junior, Nacional Equidad, Quindío, Pasto, Huila, Tolima. Bueno... Sacamos las conclusiones de Nacional porque se nos acabó el tiempo. Señor Luciano. ¿Qué vamos a concluir? Que va jugando bien. Simplemente va jugando bien. Bueno, usted. yo, doctor, yo hablo por lo que vi. ¿Va bien en porque en ganó. Yo hablo por lo que vi. En el primer tiempo la estaba pasando mal Atlético Nacional. No ganó tres Hizo uno, el pues. gol, sí. Pero la estaba pasando mal porque la posesión de la pelota y los ataques eran del equipo no, de oiga. Petrolera. Y un equipo organizado Petrolera lo que viene el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo cambió la historia, pero lo que viene el primer tiempo, Petrolera pasó por encima de Nacional. Claro que fue lo que nos tocó ver el Contrate, tiempo, sobre obvia. todo la mayoría nos tocó ver el primer tiempo por venirnos al canal, por supuesto a hacer el programa del Superdebate, así pues que ese primer tiempo, señor Juan Diego, fue el del dominio territorial, pero en el marcador justo 3-1 y pudo ser más adelante. Con esto, así suavecito, va el técnico Alejandro Restrepo haciendo una muy buena campaña con Atlético Nacional. Después de la tempestad, viene la calma, los buenos resultados, el buen planteamiento y jugadores que están llegando a muy buen nivel en este verde. Que está derecho Atlético Nacional y por lo que nos advierte Juan Diego y nuestros compañeros que terminaron la transmisión, Nacional le dio contentillo a Petrolera porque para el segundo tiempo le marcó más goles. Bueno, ahí está ahí lo de Atlético Nacional Medellín y ahora vamos con la pregunta ¿Quién o cuál es el nombre del único jugador que ha marcado gol olímpico en un mundial de fútbol, esa es la pregunta y la respuesta a la tiene la gente Sex Underwear. A ver, Angélica y Camilo, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Mi nombre es Camilo Roa. Estamos acá en la reinauguración de Sex Underwear en el Mall Providencia, Medellín. La respuesta es Marcos Col En el mundial de Chile el 62 Señoras y señores, esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Marcos Col, claro, el único jugador y colombiano que marcó gol en un mundial de fútbol olímpico. Yo estoy entre la rubia y el moreno. Una nusita, una nusita. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿cómo estás? Nombre completo. Mi nombre es Angélica Cadavid. ¿Cómo estás, Rafa Gol? Muy bien, Angélica, mmm, hablemos de Sex Underwear en esta reinauguración aquí en Medellín, en el Mall Providencia. Bueno, primero que todo, bienvenidos, estamos reinaugurando nuestro punto de venta, Mall Providencia Hay kit completo para toda la familia, tenemos calcetines, ropa deportiva, ropa para dormir Todo lo que necesitas lo encuentras en este lugar ¿Usted es fisicoculturista? Culturista de atletismo natural ¿Y ¿Eso qué significa? Cero suplementación, solamente a base de buena alimentación y buen entrenamiento Yo no soy físico culturista, pero soy labo bueno, también aplica. Acá tenemos todo para ti. Señora, ¿cómo me le va a usted? ¿Qué está buscando? Muy bien. Tres eh, voces, microfibra. ¿Sí? ¿Para quién? Para mi sobrino. Ve, oiga, qué sobrino tan pinchado. Hermoso. <risa> a ver, muestre, muestre, muestre. Ya, Ya escogí el primero talla S, talla ese microfibra, ah, el sobrino es pequeño, Sí. Oiga, sí. muéstrame que va a comprar usted, a ah, usted se va a ver muy linda, voy a comprar esta promoción, son tres panties sí. por 15 mil pesos y mírele la calidad de la tela, espectacular, muy bien, sí, muy muy, yo usted estoy co muy contento. usted con esas estrellitas sí. va a llegar al firmamento, ay Dios quiera que sí, lo único que me va a salvar, amiguito cómo está, bien, hincha de quién, del nacional oiga usted va a comprar muchos boxer sex underwear muestre muestre voy ah. a comprar seis a ver, yo qué va a comprar <risa> los cacheteros los cacheteros sí para estrenar también con quién con quién ah no sé si es secreto <risa> tu mamá me dijo que usted está mal de medias y de boxer entonces le tocó venir cierto está muy mal de boxer sí ¿Estás ya contento? Jeteados, jeteados estaban los boxers. ¿Estaban cómo? Jeteados. Jeteados estaban. Ya estos te van a durar toda la vida. Esos duran mucho, son muy buenos. A ver, yo veo. Siempre he utilizado estos, son muy buenos. Y como a mí me gusta jugar fútbol, son muy buenos. Cómodo, cómodo. Sí, muy cómodo. ¿A usted fue el del autogol aquel? Es. Con el que nos eliminaron. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido la venta? Súper buena, muy buena. De maravilla. Sí, súper maravillosa. Bonita, lana, han atendido bien. Muy bien. ¿Qué ha comprado? Eh, interiores. Interiores. ¿Hincha de quién? No. No. no. ¿De Sex on the Wear? <risa> claro. Entonces de maravilla. De maravilla. En Sex on hay para todos los gustos. Hincha Nacional, Luciano. Hincha del Medellín, Gustavo Osorio. A Gustavo Elasta. Este. Augusto Velosa. Augusto Velosa. Hay para todos los gustos y también para todos los diseños y para un amigo. Oiga, ¿cierto? Para un amigo. Sí. ¡Gol, gol, gol! No, María Bonita es que me pone unos pantaloncillos rosados, María Bonita, no. Bueno, eh, vamos eh, rápidamente antes de los 29 solución, Regálenme el 1 del 1 al 192. Pues el 1, el puesto que le corresponde por derecho puesto al primer equipo de Colombia que se llama Atlético Nacional, el 1. Bueno, eh, Carlos Andrés Gómez del Barrio de América, cuatro personas ven en el programa Los Hombres de Mujeres. La respuesta es Marcos Cole está correcto. ¿Un número, Gustavo? Número 100. El número 100 corresponde a... <risa> ah, de veloz. A Luz Marina Osorio. Okay. vive en el barrio Guayabal cuatro personas ven el programa tres hombres una mujer la respuesta Marcos Col es correcta eh, Veloso 67 la edad de la O eh, este es para un hombre Bernardo Diosa vive en el municipio de Itagüí tres personas ven el programa entonces, tres hombres eh, la respuesta Marcos Col es correcta por favor un número Juan 130 el número 130 es. para Juli Saldarriaga vive en el barrio Carazán. cinco personas ven el programa Dos hombres, tres mujeres. Y la, la respuesta es correcta, es don Marcos Cole Bueno, nos vamos con los vitrinazos. Tenemos que vitrinazo. pedir el programa hoy con vitrinazos. Vitrinazos, aquí tengo vitrina. Empiece Luciano a ver con la vitrina usted. A don Álvaro Areiza lo acompañamos sus amigos, toda su familia en el difícil momento que atraviesa con su salud actualmente. A don Andrés Cardona en el sector del Boy en la Ceja y a mi hermano Edgar, el bambino en A.O. en Guatapé. Juan Fernando Giraldo y su hijo Juan Sebastián, hinchas del Medellín. Marlon López, hincha Atlético Bucaramanga. Jorge López, Ángela eh, Echeverry. Wendy Cano Velázquez, Agustín Cano, Danilo Cano, hinchas de Independiente Medellín. Y para Diana Hernández, en Sex Underwear. Muy bien, para Salomé Yola y Lala Hernández Alcaraz, Diana Hernández Orozco, Juan Pablo Duque y Héctor Augusto Monsalve en Copacabana. Para Hugo Teortúa en el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca y para Mauricio Amaya en el Líbano, Tolima. Para David Puerta, nuestro amigo, ex camarógrafo en Rafa Gol siempre está en sintonía, nuestro camarógrafo actual Ferney va para otros lados, lados, va para el exterior, que le vaya muy bien a Ferney, nuestro camarógrafo, durante muchos años, para Jorge Ospina, en el municipio de Bello, muchas bendiciones. Bueno, y por este lado tengo vitrina para Norbey Alonso Berrío, el hombre de la comarca, con esa pinta, ¿verdad? el hombre de la comarca, para Norbey Alonso, un abrazo también para Iván Darío Berrío y está con su familia Iván Darío y que en estos momentos se encuentra bastante delicado de salud. Oramos por él por, y por Mateo, ahí está su familia. Un abrazo. También tengo vitrina para Andrés, el hijo del Tigre ahí en la Valladera, para Roger Sánchez en San Cristóbal y también para Andrés Salsa, ahí en la comuna número 2 que nos pide vitrinazo y lo mismo también para Víctor Cerna, para Víctor Serna ahí eh, en el municipio de, de Itagüí. Bueno, eh, vamos a... a todavía. otro queda. vitrinazo, ¿Usted, Rafa, ¿A usted le quedó faltando? Sí, tengo otro vitrinazo por acá, Rafa, para Jonathan Valle, que está de cumpleaños. Eh, y voy a rematar con algunas preguntas rápidas ahí en el chat de Don Elkin Labón. Le preguntan a don Luciano González, se queda en el Facebook Live, Rafa Gol al aire, Luciano Guzmán merece ser titular en Nacional en este momento o con tanto o para el jugador. Edorland, no tiene cabida. Todos merecen ser titulares todos. porque todos están jugando para ser titulares. Le preguntan a don Gustavo, si Bolillo al final finalmente se va, debe quedarse Barragán o buscar otro técnico de Independiente Medellín. Preguntas hoy Escarlata. Barragán. Pues sí, Barragán es buen técnico, no sé, pero eso sí, no dejar los mismos de siempre. Le preguntan a don Augusto Velosa, a propósito Velosa del Rosado, hay un equipo en el Perú que es de color rosado, ¿sabe cuál es? el Sporting, el, sí, el Sport Boys el Sport Boys, muy bien Velosa conoce usted el tema le preguntan a don Juan Diego <risa> Arroyave no, Juan Fútbol, Diego, ¿cree <risa> que Envigado va a pelear el título o simplemente es un espejismo a esta hora? no, anda muy bien el equipo de Envigado <risa> de la mano sí de Alberto los Suárez que tiene y creo, que, creo 16, que va a llegar y y va a ser buena campaña Envigado bueno, se nos ha acabado el tiempo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Eh, recuerden que esta semana de lunes a viernes nos pueden sintonizar a través del de AM 910 y en el FM 87.9. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado. Un beso para la hermosa bebé. Dios los bendiga. Permiso.